Allí, hola, muy buenas chicos y más que menos estamos en este wcr8. Volvemos a este bueno a este a este fin, este final que ya terminamos del rally de Suecia, muy complicado, como todos, como, lo, como el otro que hemos vivido en, en Monte Carlo, este también muy duro, unas condiciones extremas como habéis visto, increíbles, inimitables, y bueno, con un nivel de. Estamos con un, en el nivel 43 con un menos 4 menos 4601 de, de, de dólares menos 4.601 dólares y bueno pues vamos chicos a por la siguiente prueba. Nos vamos al rally hasta el rally de México, chicos. Hasta el rally de México. Y bueno, ya sabéis que os dejo el botón por aquí. Os podéis suscribir a mi canal y os dejaré que me des un like o un me gusta. Así que bueno, vas allá. Y vamos con ese rally de México, ese rally tan duro, porque ya estamos en rallies normales, abrasivos, nos viene Argentina, Chile, Portugal, Italia, Finlandia, Alemania, acordémonos que aún no lo hemos hecho, Turquía, Gales, rally de Costa Dorada y el rally de Australia, chicos. En diciembre termina toda la temporada Así que tenemos que hacerlo chicos Quedan muchos rallies Llevamos como veis dos Vamos con el tercero Así que bueno, vamos con esa prueba de mantenimiento Que no es nada Simplemente pues bueno eh, Nos ayuda a subir esa barra de daño Y pues vamos allá Para prepararnos a un rally bastante abrasivo. Ya lo veréis Y sobre todo en las etapas largas muy extremo Como es el rally de México con sus sinuosas ya sabéis sus sinuosas carreteras estrechas con ese con esos eh, por decirlo así barrancos y bueno pues y con esa gravilla que desgasta no super desgastadora de neumático, lo veremos y bueno espero que os guste vas allá con esta prueba que es mera mero trámite así que vas allá chicos Ahí chicos, he hecho la penalización, pero no pasa nada. Ahí está, vamos por aquí. eso es. Ahora vamos a ir más rápido chicos, esto va más rápido, mucho más. Ahora sí tenemos que tener un cuidado enorme, ¿eh? Un cuidado aquí, eso es. Oh, cuidado ahí. Mm-hmm. No. Vale. vale. No, Ahí. no hay. no cuenta en esas rocas. Bueno. Vale. vale, está hecho, no pasa nada, chicos. Ahí subimos la barrita. Perfecto. Tenemos más los 285 de experiencia. Ahí está nuestra barra subida Vamos con el primer rally Con ese rally de México chicos, ahora sí Y bueno, a ver qué tal A ver qué suerte tenemos con estas dos etapas Pues va a ser el primer día, vas a hacer ese primer día de México Y nada, espero que os guste Ahí Ya nos ponemos en ello, en órbita Y bueno Vale, ahí se nos ha cambiado el objetivo, chicos, tenemos que hacer el del medio, no recibir más de un minuto en la penalización del próximo rally, vale, va a costar, porque no es sencillo, pero vamos allá, chicos, a rally de México, nos quedamos menos, con menos mil, con menos mil dólares, ahora se va a notar, eh. Vale, pues aquí estamos chicos En este Rally de México ya empezando Tenemos, daos cuenta Menos 55.600 dólares Perdón Perdón, me equivocaba men Menos Menos y dólares Perdón, joder, con el 600 Vale, eso es Y bueno, pues vamos con el Rally de México Tenemos dos, varilla y varilla Reverse Son dos una con 8 con 31 kilómetros y otra con 8 con 27 kilómetros es todo grava 100% ya, ya veis, muy abrasiva para los neumáticos, tenemos que utilizar duros grava porque es durísima y vamos allá chicos nos vamos a quedar vamos a echar estas dos eh, etapas y nos quedaremos por el día 2 así que vamos allá ahí vamos con las dos y varilla a ver qué tal ahí estamos chicos con esa primera etapa de varilla, reverse y bueno pues vamos allá vamos a jugarla, ahí está, y varilla recordemos que tenemos que ir muy bien chicos, muy atentos sobre todo por ese desgaste de neumáticos que vamos a vivir a la de ya, sobre todo a la hora de controlar también la potencia del frenado que es muy importante y bueno pues eso nos facilitará pues un poco los tiempos, será clave para los tiempos Vale, eso nos es, vamos de momento bien. Y derecha 2 sin corte sigue. 30. Izquierda 4 sigue sobre cima. Y derecha 4 sobresalto. Se cierra 3 sigue. E izquierda 4 se cierra sin corte. Y derecha 3 se cierra. Izquierda 3 corta abierta. 30. Me he mucho, mucho cuidado por aquí. Eso es. Ahí está. Izquierda 5 se cierra. 4 sigue. Vale, de momento vamos bien. Vamos a alcanzar la verde. Izquierda 3 sin corte se cierra, a izquierda 3 corte, 40. Muy bien. derecha 5 se cierra sin corte, 30. Izquierda 3 corta, 30. Vale. De derecha perfecta. 4 baches sin corte abierta, a derecha a fondo, 80. Izquierda 5 sigue, 30. derecha 5, 5 corta. Ahí está verde. Derecha 4, 60 Izquierda a fondo, 40 Vale, al fondo 6, corta, es decir que hay que acelerar 30, hasta 30, arriba, hasta el límite, ¿vale, largas, chicos? Sobre puente, 30. Estoy controlando también, es lo que tiene hay que controlar siempre el, la voz del copiloto, siempre Derecha 4, abierta, larga, 30 Cuidado, freno fuerte Para recto a derecha, se estrecha uh. Lo llevo ahí, chicos. A a fondo, corta, 40. Muy bien ahí, izquierda, perfecto. 4, corta, 30. 4, sobre cima, 100, cuidado, freno fuerte sobre cima para recto a izquierda sin corte, 30. ahí. Veis chicos, con la potencia, en cuanto me pase un poco de y frenada... Cuidado, bah. 5, larga, se cierra, Entonces 4, no puedo ir siempre acelerado porque... Tengo que medir mucho la Ayeron, frenada Sobre todo cuando hay acantilados Vale, vamos con segunda vez. Derecha 3 abierta, 50 Cuidado freno Izquierda 1 sobre cima, 30 Derecha 4 se cierra sin corte E Izquierda 5 sigue, 30 Derecha 4 se cierra, izquierda 4 corta y derecha 3, 60 Cuidado, izquierda 5 sobre cima, 30 Izquierda 4, abierta sin corte Cuidado Y se estrecha derecha 6 sobre puente e izquierda 5, 30 Cuidado, derecha 4, se cierra 3 sin corte Derecha 6, muy larga, baches sobre cima, se cierra 5, 50 Izquierda 5, se cierra, corta. 40. Derecha 5, abierta, sin corte. 40. Derecha 4, abierta, larga, sin corte. A derecha 5, corta, se cierra, freno. E izquierda 2, a derecha 5. E izquierda 3, sin corte. Derecha 4, sigue, a izquierda 3, corta derecha 4 abierta sin corte 80 Ahí hay que tener cuidado aquí estos izquierda acantilados 5, 120. izquierda 4 se cierra sin corte y derecha 2 cuidado 80 Vale cima derecha 5 sigue a izquierda 6 larga se cierra 4 corte pequeño Izquierda 3 larga 30 derecha 5 corta izquierda 4 media, baches se cierra. A derecha 4 abierta, baches. A izquierda 4 corta, 30. Derecha 5 sobre cima, se cierra, 3 larga, 30. Vamos allá a la última. Muy bien. Perfectos. Izquierda 5, 30 Derecha 5 e izquierda 6 se cierra, 4 larga, 80 Cuidado, derecha 3 se estrecha, izquierda 5, cuidado salto sobre puente, 50 Derecha 5 corta, 80 Cuidado, freno izquierda 2 sin corte, 30 derecha 3 estrecha derecha 5 corta 30 izquierda 5 corta 100 para meta vale ahí estamos chicos acumulando 5 horas con 31 minutos y 907 segundos vamos a verlo más allá Vale, seguimos ahí, chicos Vamos con Ibarilla Y ya pasamos al segundo día, chicos Eso es Vale, ahora es como media tarde, algo así Vale Y bueno, pues a ver si varilla Pero de noche Vamos a ver qué tal se nos da Ahí están nuestros focos Vamos allá Bien, derecha 4 corta A izquierda 6 corta se estrecha freno A izquierda 3 corta Y derecha 3 estrecha sin corte 80 baches.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 Vale, reiniciamos ahí, chicos, y ahora ya sí. O sé sea, qué tal. No podemos tener una penalización, no lo han dicho. Izquierda 6, corta, estrecha, allá. A izquierda 3, corta. Y derecha 3, estrecha sin corte, 80 baches. Izquierda 5, acuesta y puente sobre cima. Derecha 5, a izquierda 3 sin corte. A izquierda a fondo sobre cima. A derecha 6 se cierra, 4, 30. A izquierda 5, 30. Derecha 5 corta, a izquierda 4 larga se cierra, 3 sobre cima, 30. Derecha 4 se cierra, a izquierda 5 se cierra. A derecha 4 se cierra, baches. Izquierda 5 y derecha 4, larga, se cierra 3, muro fuera sobre cima. Vale, perfecta, primero hay verde. Y derecha 3 y cima, y derecha 6. Uff, lo habéis visto, ¿no, Para chicos? Cerca no sé que he pasado ese barranco, ahora 50. estamos. Casi en el barranco, chicos hemos pillado en el Ahora al revés Habéis visto ¿Ve, ve, Habéis visto, ¿verdad? Que parece que está que Parece que, que se está 5, flotando Que veáis, chicos Cuidado, izquierda 3, baches sin corte A derecha 3, sin corte vale, Aquí es, es perfecto A izquierda 4, corta sin corte Y derecha 3 Para izquierda 5, freno a derecha 2 30 a izquierda 6 se cierra, a izquierda 4 se cierra, 50. A izquierda 5 se cierra y derecha 5 medias se cierra, 80. A izquierda 4 baches, a izquierda 4 se cierra, 3 cortas sobre cima. cuidado a izquierda 6 estrecha sobre puente a derecha 5 se cierra 4 sin corte 30 y derecha 4 40 izquierda 3 y derecha 4 a izquierda 3 cortas estrechas sobre cima sin corte 40 De vale para ahí vamos 5 e izquierda 3 abiertas sin corte Uff, hemos visto el acantilado que casi me absorbe hacia abajo, lo habéis visto. Eso es súper peligroso. Aquí no salí de México porque te hace cinco mal, que te hubiera hecho la penalización, chicos. Cinco cuidado enorme. Cinco se larga. Pero aquí, eso es controlar lo mejor posible. Cuidado. Roja, Roja, Roja, Roja salió allá No, no, no, no, no Pena, chicos, penalización aquí, jo Otra vez Lo bien que lo llevaba, chicos Bien, derecha 4 Ah, salió antes de tiempo Bien, derecha 4, corta A izquierda 6, corta, estrecha, freno A izquierda 3, corta Derecha 13, estrecha sin corte, 80 bases. Izquierda 5, cuesta y puente sobre cima. Y derecha 5, a izquierda 3, sin corte. E izquierda, a fondo sobre cima. con las La rocas seis, se cuatro, 30. sobre todo que cuando te das hace lo que 5, hace que deterioren las piezas piezas del coche cima, derecha 4 se cierra, izquierda 5 se cierra a derecha 4 se cierra, bache izquierda 5 y derecha 4 largas se cierra 3 muro fuera sobre cima esta es la primera verde vamos y derecha 3 y cima y derecha 6 para cima izquierda 5 sigue al medio 50 izquierda 2 sin corte y a derecha 4 120 perfecto ahí 5 sin corte, 80 Cuidado, izquierda 3 baches sin corte, a derecha 3 sin corte Uff, casi a me he a caer, 4, chicos corta sin corte. Y derecha 3 Para izquierda 5, freno a derecha 2, Uf. 30 Se me había ahí abajo, chicos Madre mía Izquierda 6 se cierra, izquierda 4 se cierra 50 A izquierda 5 se cierra y derecha 5, media se cierra, 80 Vale, ahí está la segunda, a muy bien cuatro bien hecho, mates, chicos A izquierda 4 se cierra, 3 cortas sobre cima Y Eso es, con cuidadito ahí Vamos para arriba Eso es. Y derecha 5, cuidado, a izquierda 6 se estrecha sobre puente A derecha 5 se cierra, 4 sin corte, 30 Cuento Y derecha 4, 40 Uh, no, no, no, no, no, no, no No, joder, estoy, estoy aquí agafado, chicos derecha. ¿Estoy gafado o okay? qué? Corta a izquierda, seis cortas, estrecha, freno A izquierda, tres cortas Y derecha, tres, estrecha, sin corte, 80, baches Izquierda 5, acuesta y puente sobre cima. Se hará en un momento por la misma zanja, ya llevo y tres intentos. 5, a izquierda a fondo sobre se me resiste. Cima. A derecha 6 se cierra 4, 30. A izquierda 5, 30. Derecha 5, corta. A mm. e izquierda 4 larga se cierra 3 sobre cima. 30. 4, 5, A derecha 4 se cierra, izquierda 5 se cierra A derecha 4 se cierra, baches uh. Uf. Madre mía, qué dificultoso, chicos Izquierda 5 México. y derecha 4, larga, se cierra 3, muro fuera, sobre uh. cima Bueno, mal Y derecha 3 y cima, y derecha 6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 A izquierda 4 corta sin corte y derecha 3 Para izquierda 5 freno a derecha 2, 30 Izquierda 6 se cierra, a izquierda 4 se cierra, 50 Uff, la luz ahí A izquierda 5 se cierra y derecha 5 media se cierra, 80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 A izquierda 3 cortas, estrecha sobrecima sin corte, 40. Derecha 5 e izquierda 3 abiertas sin corte. Y horquilla derecha sin corte, 30. Izquierda 5 baches, se cierra 2 cortas. Y derecha 5 baches, a izquierda 5 se cierra 4 larga, 100. lado. Freno recto a derecha, corte pequeño. Acuesta, 70. Izquierda 4 sobre cima, 30. Derecha 5, 50. Baches. Freno fuerte a derecha 6, corta sobre cima, recto izquierda, 40. Izquierda 6, se cierra 4 sin corte, 100. Derecha bache y derecha 5 largas se cierra. Y giros para derecha 3 sin corte. E izquierda 5 baches, 150. Izquierda 4, 50. Izquierda 5 a cañón. A derecha 5, 50. Cuidado sobre cima freno.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 Derecha 3 sigue a izquierda 3 sin corte. A derecha 4 sin corte. E izquierda 3 acima, a derecha 4, 30. Izquierda 2 se cierra, bates a derecha 4, se cierra y giros para 50.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 Unas 5 horas de 40 minutos y 13 segundos, así que es genial Le damos ahí a continuar y varilla Y acumulamos 11 horas y 11 minutos con 920 segundos Así que bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí chicos Bueno, chicos, pues vamos a dejarlo por aquí, chicos. Yo espero que os haya gustado, ¿vale? Voy a reparar todo antes. Ahí está. Yo creo que os, espero que os haya gustado, chicos. Yo soy más Gaming y estamos, bueno, en este WRC8. Seguimos mañana, en este segundo día. Y me despido. Mañana nos tocará ya las etapas de media luna con 4 y 1 kilómetros y 18. Cuidado el chocolate. Reverse, que es la más... Eh... Importante aquí, 18 kilómetros con 38, no, perdón, 18 kilómetros con 38. Sabéis lo que es eso, chicos? 18 kilómetros, casi de etapa, increíble. ¡Upa, ¿eh? que lo veis, ¿eh? increíble! ¿eh? Por pues nada, chicos. Ahora sí me despido, Soy Más Gaming. Ya sabéis activar vuestra campanita para que os lleguen las notificaciones como que subo vídeo y ya sabéis y darle me gusta. Yo Soy Más Gaming. Nos vemos en la siguiente, chicos. Chao.